El buitre negro americano, curumo, chulo, gallinazo, jote de cabeza negra, samuro, sopilote o sopilote negro, es una especie del género Coragyps. Es un ave acitriforme, aunque algunas clasificaciones la incluyen en el orden Ciconiiformes. uno de los más abundantes miembros de la familia de los buitres del Nuevo Mundo mide aproximadamente 74 centímetros de longitud y tiene una envergadura de 1.67 Posee plumas negro, cuello y cabeza grises, sin plumas y pico corto en forma de gancho. Generalmente es silencioso pero muy sociable, reuniéndose en grandes grupos. La especie es carroñera en áreas pobladas por humanos, hurga en basureros como huevos Come huevos y material vegetal en descomposición y puede matar a, o lesionar a mamíferos recién nacidos o incapacitados. Como otros butres, juegan un papel importante en el ecosistema al eliminar la carroña que de otra manera sería terreno fértil para enfermedades. El buitre negro americano también se alimenta ocasionalmente de ganado o de ciervos. Es la única especie de buitres del Nuevo Mundo que cazan este tipo de presas. Al faltarle la cirige órgano vocal de las aves, solo produce gruñidos o ciseos de frecuencia baja. Pone sus huevos en Cuevas, árboles huecos o simplemente en el suelo. Generalmente tiene dos crías al año que alimenta mediante la regurgitación. Habita principalmente en el sur de Estados Unidos, México, América Central y la mayor parte de América del Sur, aunque el mapa de distribución de la especie en enciclovida reporta al menos dos observaciones en Canadá. En México se ha observado en todo el país con excepción de Baja California Sur. También puede encontrarse en las Islas del Caribe, habita áreas relativamente abiertas que le proveen bosques aislados y tierras con arbustos. Puede además encontrarse en bosques húmedos, en tierras bajas, en bosques de arbustos, en pastizales, pantanos y tierras húmedas y viejos bosques degradados prefiere las tierras bajas y es raramente visto en áreas montañosas. Usualmente es visto planeando o posado en postes o árboles muertos. En los Estados Unidos el buitre recibe protección legal. El buitre negro americano también recibe los nombres de vulgares de buitre negro, jote, jote de cabeza negra, samuro o curundo en Venezuela. Sopilote, Sopilote negro, o Nopo en diversas partes de México y El Salvador. Sopilote o sope en Honduras y Guatemala. Sucha en Bolivia. Gallote o gallinazo en Panamá. Sopilote o soncho en Costa Rica y Nicaragua. Sopilote chulo, colero o gallinazo en Colombia. Gallinazo chulo en Perú. Gallinazo en Ecuador. Jote en Chile y Argentina. Y cuervo en Argentina y Uruguay. En este último país le da su nombre a la quebrada de los cuervos. Como el aura este vitre es frecuentemente visto en posturas con las alas abiertas. Se cree que esta postura cumple con múltiples funciones, seca las alas, calentar el cuerpo y sobrecalentar las bacterias. Esta misma conducta es exhibida por otros buitres de nuevo y del viejo mundo, así como también por cigüeñas. En un ambiente natural, el buitre negro come principalmente carroña. En áreas pobladas por humanos, puede hurgar en basureros, pero también comen huevos y material vegetal en descomposición y puede matar o lesionar un mamífero recién nacido e incapacitado. Como otros nutrientes juegan un papel importante en el ecosistema al eliminar la caroña que de otra manera sería terreno fértil para enfermedades. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.